pensamiento lateral, que te paguen por pensar y no por tu tiempo. Es lo que vemos hoy, así que acompáñame. Negocios en digital 913. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben, el el programa, el podcast en el que... Todos los días de lunes a viernes hablamos sobre los negocios, negocios B2B sobre todo y cómo darnos camino. Bueno, hoy hablamos sobre el pensamiento lateral. Realmente es, son temas eh, muy importantes que debemos trabajarlos sí o sí si queremos que nuestros negocios vayan al siguiente nivel. Pero claro, no sin antes eh, comentarles antes de entrar en materia, que realmente esto es interesante. Y de hecho el tema mismo da de por sí que no te paguen por tu tiempo, sino por pensar. Pues ahí es donde desarrollamos estas habilidades. Pero antes, si tú lo que quieres es para tu empresa ir creciendo a través de conseguir nuevos clientes calificados, pero hacerlo de manera constante, incluso predecible, que tú puedas decir, bueno, este, eh, en este mes voy a ir creciendo en un 2, 3, 5, 10, 15% con nuevos clientes. Lo puedes hacer dentro de... Eh, Linkedin e implementando embudos de venta y esto lo puedes aprender con nosotros a través de las mentorías eh, online VIP y en vivo que damos a través de es slash mentorías o nuestro servicio que se llama Leads for Sales. Así que echarle un vistazo. Al final pueden dejar sus eh, registrarse, presentar su candidatura para ver si podemos hacer sinergia juntos. Y bueno, hoy nos adentramos ya entrando en materia al pensamiento lateral y vamos a partir del concepto. ¿De qué es el pensamiento lateral? Se conoce, eh, y esto viene del inglés, lateral thinking, que es una forma de razonamiento mental que permite, obviamente, la resolución de problemas a través de la aplicación de soluciones, esto, atención, creativas, imaginativas, ¿sí? Y también, bueno, es un término acuñado por Edward Bono en el libro New Think, de eh, use of lateral thinking sí donde plantea que eh, como una técnica para resolver nuevamente problemas solucionar problemas situaciones pero de una forma imaginativa con un enfoque completamente creativo aquí tiene que ver muchísimo la creatividad entonces para ello es importante que vayamos eh, construyendo un pensamiento disruptivo, que vayamos cambiando el paradigma. Esto es, eh, realmente es difícil. De, de irlo trabajando, esto se lo va eh, consiguiendo a través de eh, la, la, la práctica, ¿no es cierto? Ir saliendo de, de los paradigmas, tener una reflexión de las cosas, ¿no es cierto? Porque al final del día, como decía bien el titular de este podcast, es no queremos que nos paguen por eh, nuestro tiempo, sino que nos paguen por pensar, por realmente ir romper nuestros paradigmas, por eh, tanto romper paradigmas para nosotros, para nuestra vida, sobre todo para nuestros negocios, y por qué no romper paradigmas para los eh, negocios de nuestros clientes porque ahí solo ahí vamos a poder ayudarles a evolucionar en sus negocios ¿Sí? No estamos como eh, para aplaudirles a los clientes y decirles, bueno, todo lo que estás haciendo está bien, ¿no? Si realmente debemos ser eh, críticos y ahí forma parte también del pensamiento eh, crítico, pues ahí, eh, si no hacemos esto, si, digamos, alcahueteamos lo que están haciendo ellos, pues podríamos estar incluso haciéndoles un mal, ¿no? Entonces, ¿cómo se fomenta este pensamiento lateral? Pues a través de estas analogías, de hecho el lunes habíamos mencionado cómo los negocios se parecen a una cebolla y con capas y cómo desde las personas, los clientes, los negocios eh, tienen diferentes capas. Estas analogías, estas incluso adivinanzas, hacen que desarrollemos estos pensamientos. El que nos cuestionemos, el que observemos e incluso eh, Dentro de eh, las personas que eh, desarrollan este o ayudan a desarrollar esto, pues dicen que se parte de observar. Y es que es lógico, debo observar primero, ¿sí? Para luego... Eh, ser, ser parte de estas percepciones, eh, pienso y luego eh, tengo percepciones, pero lo fundamental no, bueno, al final será conseguir una solución disruptiva o algo completamente diferente, creativo pero lo, lo, lo fundamental también se basa en hacer preguntas correctas, preguntas que nos ayuden a salir de la lógica, salir del paradigma normal, ¿sí? En los negocios como tal, en las ventas esto va de acción, ¿sí? esto va de actuar y, no de, y dejar de actuar por impulso, sino eh, ahora instalarnos de manera consciente a tener un pensamiento estratégico. ¿no? Este es el camino, digámoslo así. Ahora, eh, en un orden cronológico, pues sería primero observo, luego pienso, luego actúo eh, y aterrizando un poco más cuando yo quiera ir eh, incorporando esta nueva forma de pensamiento lateral, pensamiento incluso estratégico. Primero soy consciente en dónde estoy, eh, primero soy consciente a dónde quiero ir como segundo y luego en tercero establezco una estrategia de cómo voy a salir del punto A al punto B. Ahora, resulta que muchas veces, a pesar de ser conscientes de dónde estoy, luego de saber a dónde quiero ir, de implementar incluso una estrategia, y hay cosas que aún no funcionan, bueno, resulta que parte de ese aprendizaje son los errores que cometemos. El error al final es nuestra brújula, es un maestro, es un indicador que nos ayuda a recalcular, pues, eh, las tácticas y la estrategia que de pronto hemos aplicado para ver si esto funciona o no. Entonces, el tener, y esto es importante, las empresas sí o sí van a necesitar de personas que tengan un pensamiento crítico, que tengan un pensamiento estratégico y que todo, eh, de hecho, todo esto va muy relacionado con el pensamiento lateral. Espero que estas reflexiones nos hagan pensar de que en realmente estamos... Estamos teniendo un pensamiento crítico, estamos cuestionando lo que estamos haciendo. Eh, somos conscientes desde dónde iniciamos hasta dónde vamos. Um, identificamos los errores y recalculamos la, nuestra ruta. Tenemos ese pensamiento lateral, estamos observando más ¿sí? eh, de lo que deberíamos para justamente eh, pensar y ver cómo podríamos sacar de manera creativa, y por eso, bueno, aparte de esto, para mí es importante dentro de la creatividad tener descanso, ¿no? al tener un buen descanso nos ayuda a ser, eh, nos ayuda a ser creativos, que es parte del pensamiento lateral. Con estas reflexiones nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Recuerden que pueden recomendar nuestro podcast, pueden eh, hacer las puntuaciones dentro de Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes y puedes también vernos en YouTube, seguirnos, suscribirse también y compartir. Si este contenido saben que es valioso para alguien, compártanlo, por favor. Con esto difundimos la palabra. Ya saben, de lunes a viernes, sin falta, estamos aquí dándoles estas cápsulas que seguramente, seguro, seguro les va a servir. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.